Bueno, señores, seguimos con el toque del mediodía aquí por Telenor Canal 10 para todo el mundo desde San Francisco de Macorís. No cambie, no crea que sí. usted está viendo otro canal, ¿eh? este Telenor Canal 10. Recuerda que si quieres vernos en alta definición, solamente tiene que cambiar al canal 310. Ahí nos ven. Hi. Definición Mayor. Nosotros felices de que la gente siga conectándose con nosotros a través de nuestro live también. Y puedes seguirnos a través de arroba el toque del mediodía en nuestro Instagram. Dijiste una palabra conectarse. Sí. Y aquí nosotros mismo conectado. ¿Dónde es Genomán? Que el hombre que oh, está conectado? Hola, Nuestro está? colaborador. Bueno, de, tenemos dos días. Parece que a Genomán le está gustando el asunto. Sí. ¿Eh? ¿Eh? Génesis, perdón. Génesis vende. Sí, sí, verdad, sí, porque era choque le Habrá que hacer choque. la historia Mucha gente no entiende lo de Genomán Pero luego le vamos porque... a hacer la historia Eres un Superman? No, no, no, no, no. Un, un Geno Geno, viene de, de, de Geno De, de Geno, yo... sí Eso sí, eso sí, me, sí. me dicen Geno sí. Ah Bueno, Genomán, eh, tenemos entonces Génesis, vamos a ver... gracias Génesis. Vamos a ver con lo que tenemos en las redes, señor director Gracias a todas las personas que nos están viendo a través del programa El Toque del Mediodía. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Instagram Telenor Condo, y A través de nuestro canal de YouTube pueden suscribirse y así podrán ver todas las noticias importantes. Recuerda visitar nuestro portal Telenor.com. Así que también pueden seguirnos a través de nuestro Facebook donde tenemos todos los videos que salen de nuestra empresa Telenor. Bueno, vamos con la primera información de las informaciones más destacadas de nuestro Instagram de Telenor. Y es que Mali Martínez y, eh, eh, la imputada... Por el caso de Emily, saldrá de prisión este en 11 días. Eh, dentro de 11 días exactamente, el 30 de agosto, se cumple la condena de dos años de prisión impuesta por Malin Martínez por la muerte del adolescente Emily Peguero, ocurrido el, en agosto del 2017, una de las muertes que más ha trascendido en la sociedad. Malin originalmente fue a cinco años de prisión, pero tras una revisión de condena se redujo a dos años de de prisión. Así que Marlin estará pronto en la calle. Se dice que es el 30 de este mes donde Marlin Martínez va a salir. Vamos con la siguiente información que también fue una de las más visitadas y es que el, el bachatero eh, Joe Veras sufre un accidente de tránsito en Jarabacoa. El bachatero Joe Veras sufrió un accidente de tránsito anoche en un hecho registrado en la carretera que comunica eh, su municipio con La Vega. De acuerdo a los reportaje, reportajes preliminares, se ocurrido en el momento que el vehículo en que se encontraba el artista fue impactado por una patana que presuntamente se deslizaba a muy alta velocidad por la zona. Es lamentable, eh, esperemos que Evera se encuentre bien luego de este accidente y que no haya pasado cosas peores. Y la información... Y la noticia que está acaparando todas las redes sociales es el allanamiento de Acuora, en la capital. Una discoteca muy famosa, donde el propietario. Amigo mío, es un amigo tuyo. No, no, no, César. Que es dueño de César Abusador. Aún no se le conoce el motivo. Solamente se hizo un allanamiento en un apartamento de él y se hizo también un allanamiento en Acuora. Entonces, cuando las personas se le preguntó del Ministerio Público, dicen que aún no tienen un, no tienen una respuesta concluyente, pero todo el mundo sabe que esa discoteca es de César Emilio Pérez, el abusado, el el abusador que decían que estaba implicado, tú sabes con el caso de Aviotti. Eh, esperemos que no sea algo muy grave. Que sea algo solamente de revisión, pero si es así, va a dar mucho de qué hablar. Así que, las personas, sigan nuestro portal Telenor, sigan a través de Instagram, a través de YouTube, suscríbanse a nuestro canal y recuerden seguirnos siempre en nuestras redes sociales para que se mantengan informados. Gracias a Roberto Neris por siempre el espacio y pasamos ahora al siguiente segmento.